Bienvenida a Productividad Vitaminada, estas pequeñas píldoras de 90 segundos aproximadamente, en los que voy a darte pequeños tips productivos para que puedas aumentar tu productividad de forma casi inmediata. Y en la píldora de hoy quiero hablarte de cómo sacar rendimiento a una lista de tareas cuando estás completamente abrumada y bloqueada por todo lo que tienes que hacer. <risa> Muchísimas personas recurrimos a las listas de tareas porque realmente es una herramienta útil, fácil, asequible, no tienes que aprender nada para utilizarlas, pero las utilizamos mal, porque a veces volcamos ahí absolutamente todo lo que tenemos que hacer y eso nos paraliza porque hay demasiado donde escoger. Lo que te propongo yo que hagas es que apliques la regla del 1-3-5. ¿Esto qué es? Pues que cada día vas a escoger una única tarea grande a hacer y no tiene por qué ser una tarea mega titánica, que te lleve mil horas, sino simplemente en plan, mmm, si solo pudiera hacer una cosa hoy que me gustaría haber terminado cuando acabe el día, y esa será tu tarea número uno. Eh, luego, tres tareas medianas, que estas serán las que estaría bien si las pudieras terminar, eh, pero que las harás solo si ya tienes hecha la primera. Y luego tenemos las cinco tareas pequeñitas, que estas sí, estaría bien que las pudieras hacer, pero que no son imprescindibles. Así que a no ser que tengas un horario fijado, que digas la grande la tengo a una hora porque es una reunión no sé dónde, el horario a seguir o el orden a seguir deberá ser este. Siempre primero la tarea importante es que cuando acabes dirás ¡Wow! Al menos he conseguido terminar con algo que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Cuando las hayas terminado? Las otras tres. ¿Y si queda tiempo? Solo si queda tiempo, las últimas cinco. ¿Qué te parece la idea? Espero que empieces a utilizarlo ya mismo sabiendo que simplemente una, tres, cinco, pero enfócate primero en una. Me encantará saber qué te ha parecido, que le des a me gusta, que le des comentarios, que me digas si te gustaría conocer trucos de cualquier otra cosa. Yo te escucho, te atiendo, te hago caso. Encantada. ¡Hasta el próximo episodio!